ser así pero indudablemente nos respetan absolutamente para que nada. la gente vea ahí te está pegado el río ¿no? claro acá está el río acá también han, han levantado todo y acá la... se ha levantado acá antes la gente bajaba pero ahora esto lo sacaron y acá supuestamente quieren hacer el... ¿cómo es? Los telillos, no ¿Eh? el, puente el puente para llegar a la confluencia porque acá yo por ejemplo le llamo la falsa confluencia porque es un bracito del, claro, del Neuquén uh -huh. y la confluencia está más allá hay que pasar el bracito para llegar a la confluencia pero... claro, claro. y se forma claro. Del otro lado que es hija. Claro. claro. Isla, hay una este, isla que hace una punta. Este un y al lado se junta el triangular y de acá 20 metros más o menos más allá donde ahí es donde se. Sí, y si ponen el puente ahí, ya van a empezar a cerrar. El puente lo quieren hacer hasta allá. Claro, para pasar no, la isla para, gota, para que pues pase a la confluencia. En la en esta confluencia la quieren destruir. Ellos qué quieren hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes ven? Una, una cuestión de traer lo, los senderos para acá, pero hay, hay algo ahí atrás, ¿qué, qué es Según lo que han lo notado? Lo que entendemos del proyecto, este, quieren hacer una hostería, que ya lo ha dicho públicamente el intendente, quieren hacer eh, diversos eh, lugares de avistamiento mm, o, miradores. o miradores, que también eso exige una, eh, una limpieza, digamos, entre comillas, del, del lugar que rompería todo, desmonte, este, desmonte. un desmonte, entonces, bueno, Queremos ver esas cuestiones y queremos realmente que esto funcione, si tiene que funcionar, que funcione como un parque agreste, como se han hecho en otros lugares de la del, de la capital, sin eh, romper las cosas, sin ¿Modificar? Eh, modificar mucho, sin modificar nada prácticamente. Uh -huh. Entonces no no no eso es lo que nosotros pretendemos, que se nos escuche ¿no? como eh, vecinos. Flora, vos, eh, nos estabas contando, eh, acá los vecinos, ¿cómo, ¿cómo fue que detectaste todo esto? Sí, y esto fue de un momento a otro, porque yo había estado como tres días antes y después un día agarré, digo yo bueno me voy a ir al río a tomar mate porque por ahí me vengo a descansar acá a tomar uh -huh. mate a pescar o lo que sea y veo para los que no vienen acá estamos en la confluencia en la ¿ver? confluencia sí estamos más o menos a sí. cuánto del centro Ay, media horita media hora, para ubicarnos sí, ¿no? sí, sí media hora más o menos y bueno yo siempre es mi lugar de, de como es de mi cable a tierra como se dice no para y claro vengo y cuando veo todo eso tirado, los árboles, de un momento para otro, ni me enteré en qué momento lo hicieron, que me largué a llorar porque yo realmente siempre estoy acá, siempre, y ando, qué sé yo, y ya es como si fueran míos los árboles, todo lo natural que hay acá. Y ver todo eso tirado, todo roto, todo, me largué a llorar. Después ya me junté con otro chico que estaba también ahí, también luchando por esto, que a él le pasó lo mismo, así que bueno, empezamos a convocar a vecinos, Digo, vecinos que conocen, que siempre vienen a acampar, o vienen a comerse un asadito, o a pasar con la familia, porque es el único lugar que tenemos. Mirá los árboles estos que estaban tan lindos, que uno podía matear, a encontrar sombra Todo es un desastre. Por eso le pido... ¿Voy bien? Sí. Por eso le pido yo a todos los vecinos, a todos los que han disfrutado de acá de Limay, de los japoneses, que por favor nos apoyen. Ahora vamos a tener una reunión el día lunes, no sabemos la hora, para ver qué van a hacer, porque estuvimos hablando ahora con la gente de, del municipio. ¿Para qué quieren destruir? ¿Para ganar ellos? ¿Y nosotros qué vamos a hacer Ustedes si sacan todo esto? ¿Ustedes eh, notan que hay una tendencia a una cuestión ahí más inmobiliaria? que, que... No, nosotros no estamos en, en, sí, estamos en contra de esas cosas. O sea, no estamos en contra del progreso, si eso es lo quiere llamar claro. de esa manera. Lo que sí estamos en contra es de la destrucción del medio ambiente. este Y no es que seamos hippie, ni nada hippies, un, es un modo de... Poder vivir de otra de otra manera. Eh, nosotros, acá, como decía Flora, es nuestro cable a tierra, es nuestro lugar, es nuestra zona y no es de ahora. Esto es ancestral, esto ha estado siempre acá. Sí, ahora. Les, les comento eso, perdona que te interrumpa sí. porque nada, estamos a, cerca de la isla 132 que también es un sí, bueno, lugar súper codiciado. Bueno. Digamos, sí. todo lo que te va a ver al lado del río pareciera ser un negocio. Sí, un negocio Parece, no, sí. parece no, no, yo creo que es. Es, es, es, es un es negocio que, inmobiliario. Indudablemente de parte, estamos. De mi parte no me cabe duda de esa mm. cuestión. Pero bueno, si, si es un negocio inmobiliario, eh, eh, no, no piensan, cuando es el negocio inmobiliario en sí, no se piensa en el resto. O sea, es lo que sale, lo que vale, lo que se puede sacar, toda claro. la historia. Entonces, nosotros consideramos de que se puede hacer algunas cuestiones sin destruir todo. Entonces, no. Está, esto Porque, no, es esto lo que vimos esto, ahora que, cuando es pasamos. Lo que queda. esto es un pulmón, es un área protegida. Este, por ordenanzas, inclusive por leyes nacionales no, no, no, no y específicamente este lugar uh -huh. específicamente este lugar está protegido de esa manera es lo que entendemos nosotros pero como hay ordenanzas de allá, de acá de otros lados, este, qué sé yo me imagino que en el consejo levantarán la mano y sí, todo sí, dale para adelante nomás este, y no, no es así no es así, no puede ser así acá hay mucha gente que nosotros conocemos que no conoce este lugar no conoce este lugar porque uh -huh. es, una, es un lugar que está alejado de la ciudad este, y que nos parece bárbaro, pero este, no es muy conocido. Vos hablás de la península Iroqui y te dicen, ¿qué, qué es eso? Bien. Qué? Entonces hay, que, hay un trabajo de información, de que la gente sepa, y acá el vecino al que le preguntás o que le decís, dice, están locos, te dicen, están locos, y más cuando por ahí tenemos algunas fotos de cuando se fue, produjo el incendio, de lo que estamos trabajando, y dice, están locos, no puede ser esto. Bueno, en él no puede ser... Este, los vecinos tenemos que estar al frente, supongo yo, de estas cuestiones, para poder discutir con el gobierno de turno. Este, para claro, que si esto... la gente conociera lo defendería. Más vale que claro. sí, ¿no? Más vale que sí. sí. sí, sí. Y gracias a, a, a, este, eh, a Cartagua <risa> o, o, o algunas instituciones que nos acompañan en esta historia, este, estamos tratando de difundir todo esto. Entonces puede ser acá o allá del otro lado. ¿Cuál es la nota que dio Gaido? Eso, eso me maria. ¿Él habló de este tema? Sí, sí, sí, él habló de este tema donde no solamente dice la, la unión, o sea, el proyecto es unir toda la costa del río viniendo desde Valentina Sur hasta la Confluencia. Nosotros anduvimos ayer por, por el balneario de Valentina Sur y sí, se están haciendo también obras para unirlo con el Sandra Canales, ¿viste? Con... Y la idea del gobierno es llegar hasta acá. Bueno, Para llegar hasta acá. Tiene que reventar tienen toda que reventar la costa. Todo, todo. Todo. Todo. Bueno, acá estamos en la confluencia de los ríos. Mira, ahí están los bancos. Eso fue Gestión Pechi mirá el lugar precioso que es ese es el Limay que pasa ahí este es un bracito del neuquén que cuando crece el limay, va por ese bracito para el neuquén o crece el neuquén viene el agua para acá y dando la vuelta allá recién está la confluencia Dando la vuelta. En... claro si vos venís si tenés que urbanizar todo hasta acá tenés que ¿Tenés levantar la... todo esto todo, tenés que tirar todo, todo esto todo. los miradores que se supone que tienen que estar cerca del río, a la orilla del río fíjate aprovecha a verlos ahora y este, qué va a pasar más adelante no? si ponen los voladores o Incluso había sí. cartel, allá en la entrada había. había un cartel grandísimo de área protegida porque había quedado área protegida ¿Lo sacaron? Y sí. supuestamente sí, le el le viento se a, lo llevó Estaba en ese momento en la reunión el señor Baggio y se le preguntamos y bueno, supuso que el viento se lo había volado ah oh, ¡Qué casualidad! El viento se lo voló, ¿no, señor? Eso lo sacaron y pasaron por encima de todo eso. Eh, ¿Se sí. ha notado mucha censura también en los medios? Bueno, nosotros eh... nos llegó esto por compañeros periodistas sí. que nos dijeron, che, el tema no, nos sí, sí, lo sí, sí. repagaron. Tema... <coughs> Perdón, el tema está este, totalmente censurado porque los medios oficiales chocan con los intereses del gobierno municipal y provincial. Entonces. Ellos no pueden este, hacernos notar en, en, este, en este tema, con esta situación. Aunque es muy grave, nosotros consideramos que es muy grave el de, el, la, la tala que se está haciendo. La destrucción del medio ambiente es gravísimo Y por ahí el gobierno decía, porque acá eh, se refería a que es un lugar que no se conoce. Bueno, si el gobierno quiere que la ciudadanía conozca este sector, que haga una gran campaña de difusión y que siga manteniendo los senderos este, naturales que, que, que hay en la zona. O sea, esa es lo que yo propongo, ¿no? le propongo al gobierno, porque no es necesario este, asfaltar, este, hacer los miradores. Inclusive el tema de la hostería el desarrollador es de eh, Puerto Madero es uno de los que estuvo claro. en, la, en la arquitectura de Puerto Madero porque no me sorprende, ¿no? claro, entonces <risa> si, mirás, si están interesados en este sitio en este sitio pero mi forma de ver si pone los miradores bueno tienen que telar un montón de árboles sacar los árboles porque si quiere poner un mirador como decía él que, que son nueve Va a tener que poner un mirador allá, queda el río, queda la ¿Cómo nueve, del río. Nueve miradores. Nueve sí. miradores. Sí, sí. sí hay, hay uno solo. Eso es lo que nos han dicho. Es, eso es lo que tenemos entendido. Claro, ¿no? ese era un islote como ese que lo desmontaron todo, rompieron todo y pusieron el mirador. Y si ponen el mirador, van a hacer lo mismo acá. Claro, están obligados este, al poner, al armar un mirador o varios miradores, están obligados a desmontar y tirar árboles este para hacer el espacio porque esos miradores no son chicos son miradores muy largos muy grandes eso significa poner cemento este poner hierro o sea eh, va a ser un desastre o sea sí o sí van a alterar la, la naturaleza no pero y, y no no no lo han dado a conocer nada nadie sabe, yo no creo que mucha gente ni sabe el, el nivel de desmonte que hay en esa zona no, no. No, no se sabe. No, no, no porque, bueno, están, el tema está censurado precisamente. No se sabe. Y no nos permiten denunciar esta, esta situación. No, y, y ni hablemos el tema de la contaminación, no. si se va a dar construcción a la vera del río, pues va a ir... Olvidate. Por eso, ya hablando de la contaminación, ya la contaminación ambiental que hay respecto de las de las máquinas y de los camiones que están trabajando han hecho eh, de las aves este, un lugar inviable porque ya notamos de que no existe la cantidad de, de aves que había hace dos meses atrás, o tres, este, se van, se van, es lógico que se vayan porque eso este, las está, la están echando, cisnes, había cisnes, nutrias este, que andaban por el río tranquilamente, eh, eh, cisnes que andaban en el río Limay, iban subiendo, ya no ves cisnes, no ves cormoranes no hay este, eh, eh, gaviotines, no, no, no, no, las garzas, había unas garzas grandotas, así como de un metro, no, no hay más, las garzas más chiquitas tampoco, o sea, notamos todo eso, eso se ve. Eso es se es un pulmón pavar. de la ciudad, usted, de la sí, del, la... sí, sí, sí, sí, es un pulmón, vuelvo a repetir, grande. esto es una reserva este, natural protegida, es una reserva y como tal debe mantenerse de esa manera. Cerramos esta emisión de Cartago, justo hicimos la, la pasada final acá en lo que sería este, el proyecto de Mirador. Ya está este proyecto establecido, este, es un desmonte, han notado el nivel de, de violencia contra el medio ambiente y los discursos edulcorados siempre en la marcha mundial contra el clima para no hablar de esto. ¿no? El, el gran negocio inmobiliario que se viene a través del desmonte y de los incendios este, que nadie explica si son intencionales o no, pero curiosamente siempre ocurren en lugares donde va a haber emprendimientos inmobiliarios muy delicada, muy grave, muy desconocida. Así que agradecemos mucho a los vecinos que nos invitaron y estuvimos recorriendo hoy la península de Iroque completamente desconocida en los medios masivos. Una gran pregunta que nos queda, ¿no? La libertad de expresión que se termina cuando la pauta mata. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas.